Amigos del canal Random, aquí estamos Trauri Pimpinelo con vuestra sección favorita La de No son errores de películas La 277 Creo que van ya Bueno, ¿en qué consiste esta sección? Es muy sencillo, recopilamos gente Que va rebatiéndonos los errores de películas Que ponemos en los vídeos Con unos argumentos divinos ¿Vale? Entonces, pues eso, lo recopilamos Y aquí demostramos que lo que ellos dicen Que no son errores, en realidad lo son Para ello Pimpinelo nos lo lee con voz muy ¿Qué haces con el móvil mientras hablo? Estoy jugando a Rey Shadow Legends. Mira, hay orcos, hay caballeros, hay elfos, hay, hay hay de todo. Sí, es que a mí los juegos no me gustan, luego hay que... valen un dinero y no, no mola. Pero, pero si sí es gratis. ¡Ah, sí, enseña! ¡Claro, mira! ¡Pero a mí no! ¡A la gente, gañán! Mi campeón favorito es Robar, que es un orco muy fuerte y mira, tengo un montón más. Pero... ¿el juego merece la pena? ¡Claro que sí! Tiene una puntuación casi perfecta en Play Store. Además, han publicado un ROM map con grandes actualizaciones. Podéis encontrarme como Pimpinelo en el clan Canal Random. Y bueno, tenéis aquí el link de descarga en la descripción del vídeo. Y además, tenéis un premio de 50.000 monedas con ese link y un campeón épico como parte del programa de nuevos jugadores. ¡Estupendo! Ya sabéis, pinchando en la descripción pues ayudaréis al canal. ¡Bueno, Pini! Vamos con el vídeo. Pero yo quiero jugar. Pero al vídeo, luego juegas después. Screen 3! Lo de Randy es simple. Mientras estaba pasando Scream 2, en un momento él pensó que en una de las posibilidades era que él muera. Y en caso de que pase eso, grabo el vídeo para que los demás lo vean en caso de que haya una tercera ola de asesinatos. No entiendo que le ves de forzado cuando es totalmente entendible que un personaje como Randy pueda pensar todo eso. Forzado es como ustedes a veces sacan errores de donde lo hay solamente para hacer el video. Atención, dice que lo de Randy no está forzado. Tú sabes lo que es lo de Randy, ¿no? Sí, claro. Randy es un personaje que es un freak, ¿no? Entonces, en la 2 muere y él previó, ¿eh? según la 3, él, él, él pre previsionó que él iba a morir en la 2 y pensó, oye, ¿y si muero en la segunda parte y resulta que hay una tercera? Voy a grabarme en vídeo y lo voy a dejar en mi testamento explicándoles lo que es la tercera parte para que lo vean, si vuelve a haber otra ola de crímenes, ¿vale? Entonces este chaval dice que es algo totalmente normal y que no está forzado para nada. ¿Tú qué opinas, Pepinelo? Eh, pues a ver, según se dijo en su día, el motivo de que apareciera era porque lo habían pedido los fans. Era algo que no estaba pensado, pero los fans querían volver a ver a ese personaje y lo metieron así, con calzador. El resto de cosas, pues son invenciones. Ya está. Tampoco tiene más. ¡El cien pies humano! Muchos de los errores que ustedes dicen no tienen sentido si ha visto la película. Solo quieren hacer quedar mal al fin. ¡Asco de críticas! Muchos de los elementos que dicen aquí son puro relleno. Vale, de estos hay muchos, todos los días, en plan Los errores te los has inventado, bla bla bla Normalmente, buscando hacer esta sección, lógicamente Pues se le responde, en plan Te inventas todos los errores Y le respondemos, dime uno La gran mayoría ni responden Pero este... ¡Oh, oh, oh, oh. Lee, Pini, lee. Hablan de cómo va a ser posible que el cirujano, en las condiciones que está Puede quitarle la pistola al policía Sin saber el contexto de esta escena, pensaría yo que es una inconsistencia en el guión ¡Claro está! Que ustedes no hacen referencia a que el policía está casi por caer inconsciente gracias a los efectos de la pastilla que el cirujano puso en su vaso de agua previamente. ¿Qué te parece Pepinelo? O sea, el notas está diciendo que, claro, como el policía ha pegado un sorbo al agua pues, él, él, claro, está inconsciente y el cirujano desangrándose le quita la pistola al policía, le dispara y lo echa al agua después. ¿Qué opinas? Eh... Hombre, a ver, no, no tengo claro aquí cómo, cómo quiere... No, no, no lo entiende ni él, pero bueno, a ver, tú responde no, a ver, la... es que esto es un poco absurdo. Primero vamos a ver la bebida, la droga. Antes, al principio de la película, ve a las dos chicas, ¿no? Una se bebe el vaso de agua y queda pum, cao. La otra bebe un poco, ¿vale? Porque se le derramó el vaso, ¿no? Y bebió un poquito, ¿no? Y la tía, pues, eh, pasa un minuto y entonces también se desmaya. Pero el policía no. El policía ha bebido un poco también, pero se ha, se ha ido de allí con la orden judicial, han conseguido la orden judicial, han vuelto y ya cuando están en la casa, entonces el tío empieza a sentirse mal y vomita. Pero de ahí a decir que se ha desmayado con efectos retardados de, yo qué sé, una hora, se ha desmayado <risa> con efectos retardados. Y, y claro, ¿cuál es la teoría? Oye, me desmayo, entonces llega el loco este, me pega un tiro y me empuja a la pista. El loco desangrándose, eso es importante. Así que, no, no sé, esa es la teoría, ¿no? Me desmayo, me quita la, la pistola, me dispara y me tira a la piscina. Todo esto, claro, al corte. Simplemente el policía entra así un poco arrastrado y ya al corte aparece muerto en la piscina. Sí. ¿Entonces? O no, o no la segunda se opción es... Me desmayo en la piscina, me quita la pistola... La pistola en el le fondo. Le disparo. Claro, se mete en el fondo, en el fondo, con la herida desangrándose, bucea hasta abajo, pilla la pistola, le dispara y otra vez vuelve a ponerse en la posición en la que estaba antes. Esas las dos formas de encajar tu teoría. No me contestéis, igual ya te arruiné el día, jajaja. Ja, ja. Vale, <risa> tengo que confesaros algo, ¿vale? <risa> Desde que me puso este comentario es que no me ha arruinado el día, me ha arruinado un mes o dos meses, y no puedo dormir por las noches, apenas sí si como. <risa> a, a mí se me está cayendo el pelo del estrés. ¿sí? <risa> cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube, Cube de ustedes, hay que ser ignorante para darse de cuenta que al calvo se le pusieron los ojos marrones, se ven oscuros por la contraluz y la oscuridad del lugar en donde estaba en esa toma, pero siguen siendo azules por Dios, a mí me pasa igual con los míos y son claros, es como los colores de piel, se ven más claros o más oscuros, depende de donde uno esté y las luces, ahí les faltan una clase de fotografía a ustedes. Vale, os pongo el error en pantalla y juzgáis vosotros mismos, ¿vale? Aquí podemos ver que están los ojos azules Y aquí podemos ver que están marrones Es obvio, ¿vale? La única que tiene los ojos azules es la pitagorina Que han debido, pues, utilizar ese fotograma para ponerlo ahí Pero este hombre dice que se ven marrones por el contraluz ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es el contraluz, Pepinelo? Eh, sí ¿Qué es? Explícaselo a la el gente El contraluz. contraluz Contraluz es cuando se pone la foto aquí detrás porque la foto, la luz, se pone detrás para remarcar la silueta Se utiliza en iluminación, ¿vale? El tío me dice que... Que debo dar clases de fotografía Bueno, yo soy fotógrafo Soy fotógrafo titulado, ¿vale? Principalmente he hecho muchas veces bodas He hecho reportajes, he hecho cosillas, ¿vale? Como dato, ¿vale? Pero es que además está hablando de contraluz Cuando se puede ver que la luz le está dando en la cara Claro, o sea, te da la luz aquí Y se te cambia el color de ojos Claro, en todo caso que se te viera en silueta siluetas y fueron... Pero es que le está dando la luz en la cara, alma de Dios Pero bueno, le digo que, que, que, que está loco ¿Vale? Atentos a su respuesta Con Está en un cuarto oscuro y esa luz es ámbar o marrón. La luz que le da no es directa. Ese actor lo he visto en otras pelis y siempre ha tenido ojos azules. No hay que ser inteligente para darse de, de cuenta. Insisto en que te fijen mejor y verás que no es tan del color que dices. Por cierto, es una de mis pelis favoritas. A mí también me gusta mucho la película, pero no, no, quita, no quita para que esté mal hecho. Ya digo, es el. Si tú ves los ojos, es el, el ojo de la pitagorina, que lo han puesto ahí, lo debieron pensar. Iniciar la peli de otra manera y al final pues quedó así. Y el fallo es que está ahí, la luz le está dando en la cara, no tiene más. Pero vamos a poner fotos del actor. Es verdad, es verdad, ¿cómo no se me ha ocurri... Fotos del actor ¿Cómo no se y, a, me ha y a ver qué color de ojo tiene. Bueno, pues, pues ya está, oficialmente quedas contestado. Mira, yo dándole clases de fotografía y con solo poner la foto hubiéramos acabado antes. Hombre, claro, que te digan qué película la ha visto con los ojos azules. <risa> que dice que la ha visto, bueno, bueno. Bueno, bueno, le lleva siguiendo súper famoso el cablo malvado este. ¡El señor de los anillos! ¡Las dos torres! ¿Qué por qué no usa el barro las alas? ¿Has intentado volar mientras caes por un pozo? ¡Pues eso! De los creadores del Haz tú una película mejor Llega el intenta tú volar mejor Bueno, sé, a ver Yo alas no tengo Pero, hombre. No sé, es como la prueba Que lo mismo él la ha intentado No ha intentado volar y no ha podido Ha intentado volar y dice, uy, uy, que no puedo subir Camino hacia el terror 2 O kilómetro 666 2 O Ron Tour 2 o, como mierda se llame, pero la 2: Ron, ¿eh? Ron, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Es Wrong. Ajá. Esa no es la 2: pinche mentiroso. Pero, ¿cómo que no es la 2? <risa> <risa> es es la primera vez. No, no, no, yo te no he visto que haya pasado otra vez. Que un error es de película y te dicen que, que no es lo de la película de la que estás hablando. No me ha pasado nunca esto eh, No lo entiendo, a ver... sí yo creo que pone el título hasta en la película ¿Cómo, cómo que no es la 2? Oye, que lo mismo se ha equivocado Como por ejemplo en la, en la cuarta hay una precuela sí, pues que... a lo mejor el tío ha hecho su, su cronología no le han ¿no? Dicho, ha dicho ¿En qué orden hay que verlos? Hay que ver la 4, luego la 1, luego la 3, luego no sé qué Pues la 2 no, no es esa pues no, debe, es... debe ser algo así, porque si no, no lo entiendo Se llama así, pero no es esa la 2 Vale, gracias. ¡Zambilan! ¿Cómo quieres que le pongas segura la puerta del coche si luego lo tendrás que abrir con llave? Es que en eso consisten las cerraduras y las llaves. Que con las llaves abres y cierras las cerraduras. no, bueno, pero puede tener cierre centralizado. No sé, en esta época había cierre centralizado. Le dabas hacia. pip, pip y De hacia hecho, el seguro. ahora hay coches que los abres con el móvil. Pero, pero bueno, da igual, esa, la, la, las cerraduras se abren y se cierran con las llaves para eso son las llaves, y para eso son las cerraduras Claro, no, claro, ¿para qué voy a cerrar mi casa cuando me voy? Si, si, si luego la tengo que abrir Pues, dejar abierta Vete, vete al trabajo o al colegio donde vayas Y deja la puerta abierta, total, si luego la vas a tener que abrir <ríe> ¡Zombilan! Estos españoles no tienen buenas películas Y culpan buenas películas Además, no sé si son estupidos porque todos sabemos que hay muchas tomas realismo ¿Qué tiene que ver que sean españoles? Aparte, ninguna película se salva de los errores A lo que yo me refiero es porque tienen que juzgar a las películas americanas y casi nunca una película europea ¿Qué toman? Eh, lo que no sé es qué tomas tú O sea, que como en España no se hacen buenas películas, según tú y según mucha gente, eso no me, eso no me da cuento ahora, ¿vale? Como, como en España nos hacen buenas películas, pues no podemos hablar de, de las pelis de otros países. Bueno, ¿no? es que a la gente le interesan más las películas norteamericanas que españolas. O son más famosas, sin más. Pues nosotros hacemos películas que interesan más, es que no hay vuelta de hoja. Somos vendidos, lo ponemos así. ¿Qué, qué, qué vende más, no? Eh, yo qué sé. ¿Una de Almodóvar o una de Michael Bay? Pues Michael Bay. Aquí, si es que si todo se trata de hacer el egipcio Aquí, ¿eh? No tiene más historia ¡Pacific Rim! XQ es más larga y épica la pelea a Puñetazos en lugar de La cábala la rápida y aburrida Y además en sí no, no afecta La trama de la película, pero da igual Es entretenida Bueno, este comentario Me parece interesante rebatirlo de forma normal ¿Vale? Dice algo que no me encaja, pero bueno eh, En la película, en Pacific Rim Pues mucha gente Comenta eso, que se peleen a puñetazos porque queda más bonito en cámara, queda mejor... Que si fuera disparo sería más aburrida, sería menos épica... Y aquí os puedo dar parte de razón, pero esto un guionista lo tiene que trabajar, ¿vale? No vale que yo quiero hacer una pelea épica a puñetazos y tienen armas y no las utilicen porque sí... Justifícamelo de alguna manera... Que con un impulso se les han roto, que se han quedado sin munición antes... Que se les han caído y se les ha roto, que se han encasquillado... Ponme cualquier excusa, eso es trabajo del guionista. Justificar, quiero hacer una, pe una pelea a puñetazos épica, pues voy justificando para que no tengan las armas y no les quede más remedio que pelear a puñetazos. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Tú entiendes, Pimporro, no? Sí, lo que no entiendo es por qué al final la película saca una espada. Ha tenido ahí la espada siempre, si querían pelearse cuerpo a cuerpo, ¿por qué saca la espada al final? Es que no tiene justificación. <risa> No, pero bueno, entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo que queda mejor así, pero justifícamelo, eso es trabajo del guionista, justificarlo, no sacarse cosas de la manga. Bueno, Cepi, pues ya hemos terminado por hoy, ha estado divertido, que si Screen, que si Cube, que si te lo inventas todo, que si tu madre fuma, bueno, yo que sé, ha estado, ha estado gracioso el vídeo de hoy. Bueno, no ha estado mal, comentarios como los de siempre sin.. Sin mucho sentido, ¿no? Pero. Bueno, pero vídeo a vídeo la gente se supera, eh. Impresionante. Sí, hombre. Cuando, a ver. cuando piensas que no puede haber nadie peor, llega otro que le supera. Sí, pero en esta ocasión no han insultado, apenas, ¿no? No, vamos ganando algo. Sí, sí. Puede ser que los insultos directamente los bloqueo. Ah. No, eso no lo hago, eso no lo hago. Me gusta, me gusta, porque la mayoría son insultos contra él. Entonces, ¿Ah? los dejo ahí. Porque algún día dice, voy a leer comentarios y yo. ¡Calvo, imbécil! ¡Idiota! ¡Ponte a dieta! <risa> en la escuela Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random Pinchad el link, pinchad el link Y me un poquito Que es gratis Igual que suscribirse al canal Hasta luego